Capítulo 1. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Para empezar, te presento a Albert Camus. Camus o Albertico para los amigos. Camus, que nace en la Argelia francesa por allá en 1913 y a quien se le atribuye la formación de un pensamiento conocido como el absurdismo, fue un discípulo del ya mencionado en este canal Jean paul sac a quien posteriormente se le revelaría y acusaría de bufón esteticista, especialmente en Los stems Moderns los tiempos modernos. En 1962, Camus lanza un ensayo titulado El mito de Sísifo, en referencia al clásico donde un mortal es condenado a realizar la tarea de subir sobre un peñasco una piedra gigantesca para de nuevo arrojarla incesantemente. Una tarea absurda, desesperanzadora, ¿no? Con todo esto, Camus quiere llegar al punto de que lo absurdo está aquí. Lo absurdo habita, vive, come y solloza junto a uno al mundo. Todo esto, todo lo absurdo, pone al nombre frente a frente con el único problema filosófico verdaderamente importante, el suicidio. ¿Qué tiene que ver todo esto con la salud mental? ¿Qué tiene que ver Camus con ello? Al contrario de lo que la mayoría piensan o pensarían premeditadamente, Camus no era un promotor de la desesperanza ni de las tendencias suicidas. Camus era un vitalista. Él no propone el absurdo. Solo nos muestra una realidad preexistente. Nos exhibe algunas preguntas que a veces ahondan en uno. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene enamorarse? ¿Qué sentido tiene ser o no ser? Al final de todas estas preguntas y al final del todo, está una única respuesta. Lo absurdo. Porque nada tiene sentido. ¿Para qué y por qué actuar en el escenario de la vida? Camus, no sin mucha razón, dice que el humano tiene una tendencia irreparable a buscar un orden, un sentido a las cosas, por eso mismo su obsesión con la vida misma, es que nada es más abstracto que la vida, que vivir, a veces parece que todo tuvieron por qué, que todo está en la ciencia incluso, pero ni siquiera ella misma ha podido responder, Jaime Garzón Dijo en una entrevista para la nueva televisión colombiana que todo lo que tratan de hacer las diferentes ciencias es explicar una sola cosa, de dónde venimos. Si usted dice dos veces no en una oración, está diciendo sí. Uno no vea aislado en matemáticas, menos por menos más, pero entonces no le dicen a uno que es una cuestión de lógica. La combinación de lo racional y de los sentidos radica en ser sincero y aceptar que nada tiene sentido, o que al menos las respuestas que la vida nos da, bien sea a Dios, la religión, las mitologías, o todo lo que pretenda resolver la incógnita de por qué estamos aquí, son respuestas a medias, y el trasfondo de ellas mismas es lo absurdo. Como se dice en el foro de Internet Vice, aceptar el absurdo significa ser sincero con la propia existencia, Nada es una tragedia hasta que el héroe es consciente de su circunstancia, afirma Camus, Y se puede comprobar claramente en cualquier historia que toque el tema. La tragedia de Edipo Rey, por ejemplo, no se consuma hasta que el héroe se da cuenta de su condición de parricida e incestuoso. Es sincero, pues ya no pertenece al porvenir, al día siguiente que termina con la muerte. El hombre a preguntar por qué y ver el incesante flujo de contradicciones de la existencia asimila el absurdo por completo y se sume en él quitándose así la vista. En el apego de un hombre a su vida, hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. El juicio del cuerpo equivale al del espíritu, y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar. En la carrera que nos precipita cada día un poco más hacia la muerte, el cuerpo conserva una delantera irreparable. Camus, 1966. En el nombre del amor que detiene el hombre a la vida, y a su miedo irracional al absurdo, instaura, crea y hace performance. Creamos música, arquitectura, artes, danzas y tecnología. Disfrutamos entonces de las alegrías sublimes que nos da la vida. Miramos directamente al sinsentido de la vida, y al día siguiente podemos levantarnos y decir, voy a seguir viviendo. Entonces, es necesario pensar en si Sísifo Feliz. Capítulo número 2. La mentira de la salud mental. Últimamente tan controvertida, rara, mal nombrada, mal aplicada y mal hecha. La salud mental es importante, no por el hecho de ignorar el absurdo y vivir monótonamente. Es que la hemos normalizado tan banalmente que la frase vea terapia es el nuevo reemplazo del échale ganas. Es cierto que manejar un balance positivo en lo que a lo psicológico se refiere es importante, pero ahora más que nunca la psicología se ha vuelto una mentira. Ahora todos pueden hacerla, ahora todos pueden dar consejos en TikTok. Entonces, la salud mental se ha comercializado tanto que nos hemos olvidado del fin de la misma. Se supone que una mente sana es aquella preparada para instaurar y mantener en sociedad. Casarse, tener hijos, tener un perro. pero la verdad es que el concepto de una mente sana no existe. ¿Para quién soy sano? Recordemos que hace algunos años atrás, ser homosexual era visto incluso como una enfermedad mental, una práctica antinatura, un degenero. Es obvio entonces que hay un algo que instaura que es una mente sana y que definitivamente no lo es. Lo que llamamos salud mental puede incluso afectarnos directamente. Y además de eso, afecta el cómo uno se relaciona con las otras personas. La salud mental radica entonces en reconocer... El... La salud mental radica entonces en reconocer la existencia de la propia mente. Ser consciente de uno mismo. Y ser consciente... Además, la mente es, según el Buda, el peor enemigo o el mejor amigo. ¿Quién es tu enemigo? Tu mente es tu enemigo. Nadie te puede hacer más daño que tu propia mente indómita. ¿Y quién es tu amigo? Tu mente es tu amigo. Nadie te puede ayudar más que tu propia mente, ni siquiera tu propia madre o padre. El problema que se ha desarrollado con el tema de la salud mental actualmente es principalmente el cómo se le toma la misma. Es decir que la reacción que ha tenido la sociedad contemporánea frente a las enfermedades mentales es el primero de muchos problemas. Y es que desechamos a todo aquel que presente el más mínimo síntoma de ansiedad, de depresión o de cualquier afectación psicológica similar. Los encerramos entonces en espacios fuera simbólica y físicamente de lo que creemos normal. Dice Foucault que los cuarteles, los hospitales y las escuelas se asemejan a las prisiones. Estamos sumergidos como sociedad frente a un dilema que no es nuevo. Ahora los hospitales psiquiátricos son fábricas de estabilidad mental. Usted está loco solo necesita medicarse. Es como un calla tu locura. La salud mental no es una meta, no es un fin ni es una conclusión para algo. No se puede llegar definitivamente a ella y mira, todo esto no es una oda a la salud mental, ni tampoco una guía headspace para ser mejor persona y crear pavor a las enfermedades mentales. Pero lo cierto es que es una crítica al cómo se expresa la sociedad en lo psicológico. Una crítica al cómo normalizamos que personas no profesionales nos orienten sobre algo tan vital, magnífico, bello y complejo como nuestra psique, como nuestra mente. Murti decía que no hay nada saludable en estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Bien, entonces es hora de reflexionar sobre el cómo aceptamos ciertas tendencias, en el cómo nuestro comportamiento es modulado por lo que vemos en redes. Dice chung hank que la depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad, un exceso de chaleganismo. En resumidas cuentas, el verdadero problema filosófico radica en el aprender a lidiar con uno mismo, convivir al borde de lo absurdo, identificarlo y seguir así, y ser además bien epicúreo, saber que lo que conocemos como felicidad es la ausencia del dolor. La salud mental empieza donde la autoayuda termina. La salud mental empieza cuando uno aprende a vivir con uno mismo, a su ritmo. No esperando que el gurú de turno me diga que me bañe o que arregle mi habitación. La salud mental, entonces, es salud.